Y así empezó 2020, fue un año muy inesperado y duro para todos, pero hoy quiero enfocarme en los mejores momentos del año, ya que es el último día de 2020. Ya llegamos a 100 mil suscriptores, uh -huh. hoy tenemos planeado una fiesta sorpresa para sus 100 mil suscriptores, una de mis metas de 2020 era llegar hasta 100,000 suscriptores al final del año, o sea, en diciembre 2020. Pero llegamos a 100,000 muchísimo más rápido y pues, como pueden ver, no tenía ni la menor idea de que me iban a hacer esta fiesta. Fue el mejor momento de este año. Hoy es el 31 de diciembre 2020 y estamos a más de 200,000 de ustedes. Muchísimas gracias. Otra de mis metas era aprender a manejar y pues, ¡lo hicimos! También me entrevistaron en una revista coreana. Mi novio y yo llevamos tres años este año. Fui muy muy afortunada de poder ir a viajar en mi cumpleaños con mis mejores amigos. Uno de los mejores momentos de 2020 fue que aprendí a apreciar todos los momentos que tuve con mi familia. Y lo mejor mejor fue que por YouTube, por ustedes, pude conocer a muchísimas personas tan lindas que ahora son mis amigos. No solo son ellos, pero también son ustedes, mis suscriptores, que siempre me están apoyando. Y también me hicieron mi primer fanpage. Esos fueron mis mejores momentos de 2020. Y ahora vamos a celebrar tus mejores momentos de 2020. come back me